Lo que somos ha hecho un largo camino hasta nosotras y nosotros. Iñóis penchatu alduzu. Hay lugares donde viven, se cuidan e interpretan nuestras señas de identidad. Donde el tiempo hace una breve pausa. Toda una red de profesionales se empeña en hacer tuyas las claves de tu historia. Daqui tengustia sure servizura. Eres quien da vida a este recorrido quien observa, comparte, medita y Bill es urma mía. Es te esperamos. Gobierno de Navarra. Navarro Gobernua.